Hola, buenas a que aquí es Omar Contando uñas a Taberna Y hoy volvemos con esta campaña de Total War Warhammer 3 Con nuestros reinos ogros. Ha habido un problemita porque resulta que se ve que nos ha pillado el parche que han sacado nuevo Que da información de que puede haber problemas en las campañas de parches antiguos Por alguna razón de conversiones o algo así Así que no lo sé, vamos a tirar, vamos a luchar como teníamos ya pronosticado Pero bueno, veremos a ver si tenemos algún error O yo qué sé Y vemos y a ver cuánto Cuánto podemos tirar con esta campaña Es cierto, joder Pues no le hemos podido dar caña, no le hemos podido disfrutar Todo lo que hemos querido Y... y joder, no, la verdad es que con el tiempo Han sido unos Meses Por no decir un año completo Bastante truculento aquí en la taberna que, que tanto yo como Kiwi hemos estado muy, muy liados y no estamos sacando otro contenido que nos gustaría. Pero la situación en la que es. Y hacemos lo que podemos. Dicho esto, ha salido un nuevo parche de Total War. Nos ha comido el contenido y pff, veremos hasta dónde podemos ir. Bueno, ahora vemos si nos podemos defender contra esta gente. Porque la verdad... Creo que están bastante fuertes Que nosotros no tenemos poder como para contestar esto Veremos a ver si con la magia Bien, perfecto, pues vamos a ello Vamos a ver cómo organizamos este split No, no vemos lo que nos van a de ellos oh, vale Hombre, se ha agrupado no está muy mal, ¿no? No, no sé, mejor un poquito más anchos Y más delante Vale Pero vamos a hacer este grupo aquí Este aquí Vale, yo creo que con esto lo vamos a colapsar por aquí por un lado y ya está. Nos despliegue. vamos vale, vale, pues sí buscar rápidamente, pero no sé cómo va a estar la cosa. Vale, esto lo tenemos que saber utilizar y vale, aprovecharlo todo lo que se pueda. Vale, vale, vale, un buen pisotón Nos puede dar la victoria aquí Vale, eso es Vale, vale, vale, vale, vale, vale, el eh, vale Vale, vale, es. vale Vale, ¡Bienísima! ¡Ahí viene una cara de jugo! Vale, estamos genial Vale, nuestro sueño es bastante fuerte en con comparación contra el suyo que aunque... ni tan mal A ver que aquí aguantemos todo lo que se pueda ¡Vale! ¡Va, un va, se va, aquí nos puede dar bastante. ¿Oye? Vale. ¡Vale! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! la va, va, va, por qué? ¿Por qué? va, va, va, va, va, va, va, El combate. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga. Vale, mientras sigamos peleando alrededor de esta gente, estamos bien. ¡No! ¡Discussalo, ahí estamos. ¿Pero ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder! ¡Líder! a I feel the hunger, This ¡Los flores of la victoria! No venga, no hice! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo se recupera tanto? ¡May! ¡May! ¡May! ¿Qué pasa ahí? Venga, nos reagrupamos. Una buena carga y la tenemos. No puede ser No puede ser Venga ahí Buah, vaya fracaso tú. Oh, vale, bueno Así así ha estado, eh Se supone que íbamos a perder bastante O con bastante más soltura, pero... Es que, fíjate, nosotros hemos desplegado 47 ogros, bueno, 47 en general, unidades, y ellos han desplegado 200, ¿eh? O sea, la comparativa es vastísima. Ok. Bueno, poquito a poquito. Creo que con esto, no sé si perdemos este ejército en el sur. No, pero casi... Ah, pues sí. Va, perfecto. Vale, pues con esto OK. nos quedamos en positivo, pero ostia, ni mal, eh. Vale, a este señor lo podemos hacer bajar hacia aquí, hacia las tierras del sur, aunque nos va a costar un poquito llegar. Creo que puede ser buena zona para ubicarse, aunque no tenemos casi ejército vale estamos sentados sí es que tenemos los costes aumentados y todo vale y nada reclutamiento global imposible Ok, vale este señor que tiene este es una bestia vale nuestro señor si llega a atacar aquí no, vale, pero no tiene movimiento ya, ¿no? bastante oh, efectivamente, vale, ¿aquí qué tal estamos? bueno, aquí tenemos gentecilla general. pero Katai me va a reventar aquí porque literalmente en este no tengo nada. O sea, nada vale, pues nada, no como tampoco vamos a hacer mucho más literalmente es que como nos ha comido tanto Terno Katai como nos han reventado tanto me parece exagerado. No sé, no nos hemos establecido lo suficientemente bien o yo qué sé. Vale. Condicionados sin mover. Vale, esto era de, nuestra, de nuestro movimiento. Finalizamos turno y vemos a ver cómo se queda la cosa. Vale, vale, nada nuevo. Vale, pues vamos a tratar de luchar contra esta gente, a pesar de que probablemente nos pasen bastante por encima. Brújula de guerra, carro mágico, Dios mío. Cañón grandioso. Eh, ¿Esto qué es? Astromante. Y un, general, y un general al 11 Venga, vamos a librar esta batalla y a ver qué tal se nos queda la cosa, pero vamos. Difícil es poco, o difícil va a ser poco. Vale. Uf, ok. Tenemos. Tenemos ciudadela. Ah, bueno, defender el punto. O sea, el punto mayor no nos debería costar tanto tampoco. Aunque bueno, esta gente teniendo los cañones y tal, pues a saber. Lo único que es eso, que tenemos morraya con los noblars y ya está. Es que incluso nuestro nuestro cacique, nuestro ogro capataz, ese es uno, un guerrero básico. No va a poder rivalizar contra este general de nivel 11. Vale, veremos. Veremos, veremos, a ver. Vamos, vamos. Vale, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a plantear? Los nobles son lentísimos, así que creo que voy a tratar de forzar en los cuellos de botella, porque no me queda otra, pues que además no tengo nada a distancia. ¡Pua! Nada, a ver si soy capaz de hacer un muro de carne lo suficientemente grande como para bloquearlos el suficiente tiempo como para poder construir... Eh... Torres y este tipo de cosas. O sea, lo único que tenemos que aguantarlos es dos minutos. O dos o tres minutos. Si conseguimos aguantarlos. Podemos ya no sobrevivir, pero tratar de hacerles bastante daño. Vale, es muy buena opción. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, ok. Convoca ya está. a tus guerreros. El enemigo se prepara y pronto atacará. Las defensas del asentamiento están a tu disposición gracias a tu atrincherada mm. posición. Úsalas bien. No entiendo. Torre de cañón por 900. Aquí. Eso es. Y vamos contra el general, me gusta. ¿Por qué estamos tan escalonados? Es pues que nos tenemos que defender en un montón de sitios. Nos podemos meter aquí. Rollo, ¡Dios! ¿Cuántos niveles y desniveles? Aquí. Y es que me importa las puertas, tú. Eh, vale vamos a sacrificar puertas esta nos la vamos a quitar de encima y vamos a salvar las tropas y vale, las vamos a acumular aquí en esta zona vale entonces aquí tenemos la puerta 1 Vale, y vamos a acumular la gente así Vale, esto, esto, esto está bien, esto es, esto es una puerta, esto me gusta. Luego, otra puerta que tenemos por aquí es esta. vaya vale, aquí tiene el astromante. Yo creo que aquí somos capaces de pasar con, por encima con bastante solvencia. Vale. Esto no lo guardamos. Ahora bien, esta otra puerta, el cañón. Buah, aquí habría que taparles las tuercas bastante. Vale, y esta es otra puerta. Y luego, uh, ¿Dónde tenemos la otra que nos queda? Esta es la que hemos desistido, que no. A la cual no íbamos a acudir. Que aquí, bueno, pues hemos ganado cierto tiempo valioso, pero. Al revés, eso es. Vale, que estemos aquí encima de la colina. Y este grupo de aquí, el 5, está como de apoyo, dependiendo a de ver qué puerta se rompa antes. Vale, ni tan mal. Arrancamos. Oh, oh, oh, oh, tardáis. ¿No disparamos aquí? Eh, no veo ni un disparo y no me gusta ni nada eso. Vale, ahí ha habido el primer disparo, vale. Vale, vamos a cargar ya. A ver si esto se puede escurrir por ahí, por algún lado. Vale. Vale. Estás intentando o ¿no? Vale, y nosotros ¿están? Vale. Más o menos. Vale, ok. Aquí podemos estar saliendo por Delante me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, perfecto. A ver, vosotros aquí. ¿A este señor. ¡Buah! Vale, venimos oh, ver no, recuperamos con no. los noblars esa posición. Perfecto, me gusta. Estamos sacando mil. Vamos a construir esta torre. Vale, aquí, torre penetrante. Me gusta, un minuto tenemos para salvar esto. Vale, no va a volver nadie aquí. No tiene pinta. ¿Qué tal la otra puerta? Oye, oh, tan mal, eh. Vale. Vale, vale, vale, muy bien muy bien esa puerta eh, muy muy bien esa puerta, vale, vamos apostillando a esta gente aquí Oh, esta puerta sí que ha sufrido bastantes problemas Dale, aquí vamos a colapsar ya Vamos pues abajo, me gusta. Venga, corremos. Podríamos ir por el tercer Aquí, ¿qué tal está la cosa? Opa, cuidado. Vale, vale, vale, vale. vale. Eso es mejor, eso es vale con que se bloquea que consigamos bloquear con los nublas aquí está de tan pero está libre y perfecta vale vosotros por qué estáis de tan ¿Qué problemas va a haber aquí me dicen por ti un anillo vale aquí venga eso es. buscamos daños perfecto Vale, vamos subiendo y nos vamos a cargar la brújula esta que está medio sola Bueno, medio, voy a decirlo de alguna forma Pero no está para nada medio sola Vale, vamos a construir, ¿qué otra cosa podemos construir? No tengo nada con lo que pueda defenderme Estamos bien, estamos bien. Catapulta, torre de cañón, torre penetrante. O a 1750, puedo. No sé si se bloquea. Vale, perfecto. 30 segundos de Vale. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Dios, vale. 14 segundos le queda eso vale bueno es importante que nos defendamos aquí en este momento vale, cada trampa... Bueno, pues una de esas trampas estaría súper bien Entonces, estamos aquí? ¡Venga! una puerta que hemos conseguido La aguantar. ¿Y ¿Disparan? Vale, sí que disparan, por lo que sea, eh. Una barricada tranza rápido. Bueno, rápido. 30 segundos nos queda. Uy uy, ¡Uy, uy, está feo! Uh, ¡Me la han reventado! ¡Eh, peligro feo! ¡Está muy feo! ¡Es que ya me contarás esto! ¡Qué hacemos contra esto! Pero ¡Aquí me va a señor este aquí, echando... ¡Vale! ¡Ah, vale! pero vale, vale, vale, vale. no. que Venga, vamos. Ay, es que encima el señor este va a caballo. ¡Uh, que buena carga! Vale, vale, vale, vale. Nuestro agrocapotaz. Pero nos han traído un montón. ¡Uf! Y la barriga de trampa de dura, explotado. Vale. ¿Podemos avanzar? ¿Nos cargamos a nuestro man? ¡Ey! ¿Nos hemos cargado a su general? ¿Sí? Bueno, oye, pues ni tan mal, ¿eh? Vale, vale, vale, Cargada ahí. Eso es, con energía. Vale, vamos. Vale. Aguantaremos. Literalmente no se sabe, pero bueno. Vamos a uno aquí. Buah. Nah, complicado ya, eh. Sí, sin sí, nuestras trampas y nuestras cosas, va a estar feo Venga. No, seas es así, que los tienes enfrente. No entiendo la idea. Yo lo siento, pero esto para mí es una queja infinita Ojo, vale, que podemos reconstruir Vale, muy buena carga nah, se acabó Qué lástima Nah No podía hacer mucho más tampoco Nos hemos cargado un montón O sea, hemos hecho que pierdan la brújula eh, no sé, y en general no lo hemos aguantado nada mal eh Enfocado en, en varias puertas y demás Hemos ido rotando, me gusta A nivel general de defensa pues no hemos conseguido ganar Pero mira, les hemos dado un buen rapapolvo Vale, vale, vale, vale, vale, vale. A ver... Venga, carga, hijo, carga, carga, carga, carga, carga A ver cómo se nos queda la situación, que tenemos, que no tenemos Importante, probablemente nos vayan a conquistar Pero es que ya estamos en la mierda, o sea, no... <risa> es tan complicado eh, poder girarlo, etcétera, que uff O sea, se está sufriendo, eh Vale Ok, nos han reventado todo. Nosotros a ellos también les hemos levantado mucho. No es consuelo, pero... ¿Cómo es posible que no baje la fuerza del ejército, tú? Vale. Enemigo muerto en combate, muerto en combate, asentamiento perdido... El aliado pierde el puesto avanzado. Ah, bueno, claro. Furia asesina y Allá Ya no hay greta. Los huestes demoníacas que atravesaron Gran Ramónia a través de ellas han perdido el vínculo que les unía a los reinos del caos. Sin ese poder para sostenerse pronto, las huestes se disiparán. Así que quieren llevarse tantas de armas como sea posible. Pero ahora tus defensas, los demonios de las gretas, atacan. Bueno, Vale, y este señor se ha ubicado aquí. Ha pillado la ciudad... Vale, vamos a meter aquí ingresos que falta nos hace vale, vamos a movilizar este ejército hacia allá Qué falta nos hace vale, a ver si esto es lo que no puedo o sea, es imposible atacar esto pero absolutamente imposible. Es que, ¿qué haces? Literalmente, ¿qué haces contra eso? No, es que no tengo opción. Es que, mira, ¿dónde me mandan, tío? Son una locura. Esta es la única viable. Rollo, bueno, pues voy para allá, pero no sé ni cómo va a estar luchar contra Zezen, ¿sabes? Vale, ok. ¿Qué otro movimiento nos queda entonces? Vamos a vender este territorio y bajamos hacia acá. Es que lo otro que nos queda es, por ejemplo, ignorar esto. Continuar nosotros hacia allí. No, ese lo vamos a dejar ahí acumulando gente y ya está. Vamos a ver si nos podemos acercar al gran campamento y. Y reclutar tropas. Reclutar unidades, vale. Vale, vamos a meter unlos también aquí, que esto. Al fin y al cabo Tienen el, el coste súper bajito Y ya está De mantenimiento, vale ¿Quién? Vale, esto ya lo sabíamos Pues vale, fin de turno y a ver qué pasa Hemos perdido los ejércitos Y ahora generamos un montón de pasta Pero claro A qué precio Hemos perdido territorio, estamos yendo para atrás Alianza militar Vale, te la compro Me viene bien ese pago Pero... Facción destruida de Dientes flojos Mmm. Vale No se sé, han... Así se han movilizado ¿sí? Buah Carve and grind Buah, buah, buah, buah tyrant To rich to wall O sea, podemos acampar aquí Uy, ahora no podemos cambiar Vale, bueno Esto nos da un poco igual Vale Vamos a curar a diente de No hay Bigger Vale. Aquí vamos a reclutar aún más unidades porque nos van a hacer muchas faltas. Mucha, mucha, mucha, mucha falta. Vale. no se ha movido. Ok, vale, pues vamos a ir viajando hacia el sur. Y vamos a conquistar esto. A ver si vamos a poder parar a esta gente. O al menos interceptarlos. Aquí a la cima siniestra. Vale, y eso, a ver si lo podemos ver en el último turno. Uy, está pasando. Ah, vale, que nos ha llegado a mover. Vale. Es que la situación es peleaguda, ¿no? Lo siguiente. Los víboras. A ver, esta gente que quiere. Dime que entramos en guerra ya me parto. Tratado de paz. Te lo compro. Sí, además es ah, no. Vale, te lo voy a aceptar. Uff. Vale, no, estamos, no hemos estado viendo las tierras del sur. Nada, vamos a resolver resolver porque ¡Todo pasan por encima y no hay nada que luchar aquí. Vale. Nada, literal. Vamos a perder estas zonas del sur y tenemos otras cosas más importantes de las que ocuparnos, la verdad. Sucumbe a la seducción. Uh. Vale Esto lo vamos a evitar Asentamiento perdido Sí, bueno, Lo sabíamos Vale dos, En dos turnos llegamos A ver qué tal va nuestro ejército de diente de oro contra este rebelde de Katai Que se nos echa encima Vale, ay no llegamos Vale, bueno a ver si podemos llegar pronto por lo menos. Vale, Uf, es que con esto no tenemos nada que hacer. ¿Podemos replicarle a este señor gargantúas? Efectivamente sí. Dos La ruta de marfil, dos turnos. Uf. Vale. Vale, para correr un poquito. Vale, y estamos sin pasta. Y aquí con este señor. Vamos a reclutar esto. Y nos vamos a mover. Lo más cerca posible de llegar hasta aquí. Vale, estamos en bancarrota. Y necesitamos batallas, pero ya. Aquí hemos perdido este de aquí arriba. Uf, peor, vale. Fondos escasos, sí, ya lo sabemos. Vale, fin de turno y avanzamos a ver qué tal. Eh... ¿Qué horror es este? Buh, es que se va moviendo un poquito... Uy, es que viene otro ejército. Nada, estamos... Estamos en la F total y absoluta. Vale, tratado de paz. Entiendo. Vale, te lo compro. Me sirve. Uh. crecimiento los materiales han inventado algún nuevo jefe lo llaman ketchup es rojo pero no es sangre lo hacen con algo llamado tomate no tiene, sen no tiene ningún sentido y aunque la tribu se vuelva loca por él ¿qué hacemos al respecto? no comemos frutas ni verduras ningún ogro que se aprecie come nada que, sea, que no sea carne obliga a los tribus a volver a una dieta compuesta solo de carne y pronto sus barrigas serán más grandes que nunca Vamos a ir a por la del quechu. Emboscador descubierto. ¿Qué hay aquí no? O sea, tenemos esto aquí. Nah, es que vienen. O sea, catalles imparables. Pero literalmente imparable. Es exagerado y obsceno El poder que tiene esta gente ¿eh? Vale, esta gente ha dejado Cima siniestra ya Vamos a ver si podemos plantear el ataque Dime que llegamos F Llegamos aquí a atacar Vamos a sitiar la ciudad Que hay aquí Oh, perfecto Vale, pues vamos a librar aquí la batalla Bueno, de hecho no haría falta Vamos a librar aquí la batalla, vamos a ver si podemos pasar por encima y, y conquistar el asentamiento Y ya hacemos sándwich en, en este lado Debería ser una batalla rápida, la verdad Bueno, es un asentamiento, cuidado Nada, entramos todos por una puerta y ya está, el que se defienda como quiera Vale, ah bueno, sí, claro, de hecho es el que hemos defendido nosotros antes, vale Vamos a entrar por esta puerta de aquí. Porque es como la que más rápido acceso tiene. Así girando, me gusta. Y vamos a entrar a tropel, todo el mundo por ahí y listo. Claro, este, la guarnición de este, asentamientos son, pues eso, la mitad campesinos, etc. Vale. Ok. Es que si no... O sea, la situación está muy, muy, muy, muy fea con respecto a, a al estado de la campaña en general, ¿eh? O sea, Katai tiene una fuerza brutal y nos está pasando por encima. No sé si es que o no tenemos la tecnología o no hemos entendido bien la campaña... O sea, la campaña, la mecánica, de los campamentos, que probablemente yo creo que es, ha sido el punto, digamos, de, de inflexión. El, el no colocar bien los campamentos y tal, pero Dios... A lo mejor hemos sido muy agresivos con los movimientos, no hemos esperado la tecnología o no lo sé. O, o no hemos esperado las unidades porque hemos tirado con unidades muy muy básicas y como no hemos desarrollado eh, los campamentos como se debería, a lo mejor ahí hemos perdido mucho y eso nos ha venido no mal, sino muy muy mal. Bueno, de todo se aprende. Veremos a ver lo que se puede rascar y listo. Bueno, nos va a quedar un capítulo largo, ¿eh? Bueno, ya, ya, de hecho, ya va siendo largo, pero va a ser más aún. Lo teníamos que ver para aquí sin luchar. ¿Qué es esta? Están listas para asaltar Por... las defensas. Pero aconsejo precaución. Ah, sí. Te enfrentas a un enemigo atrincherado que ha tenido tiempo para preparar. Vale. Vale. Vale, vale, vale, pues ya vamos filtrando la carga. Uh. Vale. ogros... eso es... Next, ¡Tenga el tiempo! ¡Find the me! Biggest in the tribe! ¡Cuál es la oportunidad! ¡Cablas! When do we ¡Cablas! encima. ¡Es el jefe! ¡Es el jefe! ¡Es el jefe! ¡Es el Ya ¡Es el jefe! ¡Es el hasta ¡Es el Vale, vamos a persiguir a, persigu a, a la gente que sea y ya está, nos avanzamos. Vale. Venga, pitrun. ¿Podemos o no podemos? Uh, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. no sé por qué o sea me ha dado la victoria porque conseguí el campamento general pero dios mío vale con razón hay que separar las unidades en los asedios porque el problema no son los ejércitos sino son las trampas y las torres en general pero ay vale ok conquistamos de hecho vamos a conquistar y lo dejamos aquí porque nos hemos pasado un montón de nuestro tiempo de capítulo así que vale perfecto recompensas 300 tomar y ocupar vamos a ocupar solo es suficiente mal estar las cosas en la región como para hacer más cosas vale y con esto cerramos y nos despedimos ya para el próximo capítulo Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando, que, que a, ver, a ver qué se viene por aquí y ya con eso veremos cómo queda la serie. Así que dicho esto, lo de siempre. recordar suscribiros a la taberna que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor. Gracias por vuestro apoyo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.